¿Qué Bienvenidos a otro vídeo de mi canal, soy Chavi Luque, si os está gustando el contenido no olvides de suscribiros en la parte de abajo de la descripción o el botón que os dejo arriba Y voy a ir con otra de las actuaciones de los premios y VMA, MTV, con la actuación de Bad Bunny y Titi Me Pregunto No, no es de mis canciones favoritas, pero vamos a ver qué, qué, qué hizo la actuación porque te guste o no está en el top 1 de, de los cantantes hoy en día, así que hay que escucharlo y hay que verlo, quieras o no. Si no quieres escucharlo te lo van a poner en la radio y vas a acabar escuchándolo y te vas a saber todas sus canciones. <ríe> así que vamos allá con Bad Bunny y Titi me pregunto. Nos íbamos de boda, pero ya no. Madre de Dios, cuánta gente... Pero, ¿cuánta gente hay ahí? Ah, bueno, que censuran la canción y todo. ¡Wow! <risa> Con todo lo que dice. El tío lo pega. El tío lo rompe. Los ritmos estos me gustan muchísimo, el problema son las letras, que que no sé, me, me gustaría que hablasen de las mujeres con, con propiedad, pero bueno. Cosas mías, ¿eh? O sea, está alucinando todavía con la de gente que hay ahí. O sea, hay por lo menos 20.000 personas. La mujer seria. Pero hay que ser serios los dos, eh. No, no vale de nada que la mujer sea seria si, si el hombre no lo es, eh. Bueno, siempre he pensado ¿eh? que era gay, pero no lo sé, si es... Es si por reivindicar, por postureo, que, que ahora se lleva mucho. Pero bueno, visualiz vis visibilizarlo, perdón. Está muy bien, más que nada porque tiene tantísimos seguidores. de verdad me encanta su estilista no sé quién es pero de cómo vestía antes a ahora va, va un cacho muy grande y la verdad es que ahora mismo me gusta mucho su estilo no tanto las letras su música sí pero las letras de verdad mmm, se pueden enfocar en otra cosa en, en algo más importante que en en cuantas novias tengo, en ahora voy con esta, ahora voy con la otra, y además las tengo todas colgando a mis pies, bueno, ya digo para gustos, colores, y la letra no es de mi gusto, la música sí, él también me gusta, pero el contenido de la letra, fuera, o sea, no quiero escuchar ya más machismos, ni cuántas mujeres tengo, ni, ni, ni nada. Pero, por desgracia de mí, voy a tener que seguir escuchándolo porque este tipo de música es número uno a nivel mundial. Se escucha en todos lados, quieras o no quieras, como he dicho al principio de, del vídeo, aunque no te guste, te vas a saber miles de canciones así. Y nada, la actuación, la actuación... súper, súper. Ya te digo, ¿no sé cuánta gente había ahí, por Dios, para verlo? Es el número uno, es indiscutible, ya digo, a pesar de los gustos de cada uno. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de Bad Bunny en los BMA. Si os ha gustado el vídeo, no, pues no os olvidéis de darle like y suscribiros al canal. Hasta el próximo vídeo.